con tu mano en la mía Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra,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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy como estás tú. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras.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 Abre la boca Marcó uno y el ratón bajó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. El reloj marcó dos. Y el ratón bajó. Hicoridicoridoc.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 caldera poli puso en la caldera a tomar el té Lola la tratas así platos Lola la tratas así platos Lola la tratas así platos a tomar el té Sí, sí, deja de esconderse. Sí, sí, deja de esconderse. A tomar el té. Ni quien encuentra tarta y bollos. Ni quien encuentra tarta y bollos. mi quien encuentra tarta. Y bollos? Crema y mermelada al pan agrega crema y mermelada, dal pan agrega crema y mermelada, dal pan Todos tienen té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 el perdió el arco del violín, y no sabe qué hacer. ¿Qué quiere que ella qué va a hacer? Hasta que lo encuentre sin en un zapato bailará. ¿Qué quiere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 Siete papas más. Se queda solo Ay, oh, el de Río El queso se queda solo Oh, el gran duque de York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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sí y así Yankee Doodle dandy. Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas